Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os voy a dejar un pequeño resumen de lo que vamos a empezar a mover la semana que viene. Ya tenemos algunas organizaciones que quieren colaborar en la causa. Pero lo primero de todo quiero dar las gracias a Alejandro Castro por el mensaje que ha dejado. Eh, a Maxi como siempre, a Moon que están siempre allí. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? quién más? A Ana evidentemente que siempre está. A Anto Xd también que está ayudando un montón y a todos, a todos los que estáis eh, compartiendo los vídeos, está todo funcionando muy bien y sin más os dejo con la historia que, que, que va a ayudar a que todo esto eh, pueda funcionar. Recordar que si este vídeo llega a los 5000 likes, sortearé el, el Super Mario Sunshine, así que... animaros a participar y darle like porque es importante. Acordaros que este vídeo se está haciendo porque estoy intentando pagarme un tratamiento mental que consiste en ondulación cerebral, lo que hará que mi, tanto mi habla, por ejemplo, os dais cuenta que si me trago, o hablo muy rápido, eh, mis pensamientos y mi movilidad pues, puedan mejorar y pueda tener una vida más normal, porque evidentemente a día de hoy pues, estoy totalmente... pues tengo fobia social, realmente solo salgo de casa. Bueno, es que no salgo de casa, si salgo de casa es cuando no hay nadie y tampoco puedo salir mucho rato porque me canso. Sin más, os dejo con, con el contenido de la carta. Señor director, les hago llegar este escrito por desesperación, por abandono del sistema médico ante un hombre de 31 años que se pasa 7 días de la semana, 24 horas al día, tumbado en cama, apagado, apático y triste. Y creo que no es muy normal. No es exageración, solo puedo levantarme para andar 5 metros para ir de la cama al lavabo. Dependo totalmente de mi mujer para darme la comida, la medicación y vestirme. Puedo estar perfectamente 3, 4, 5 días sin ducharme y hace meses que no me lavo los dientes. Tengo esquizofrenia, esquizofrenia diagnosticada desde los 17 años con diferentes intentos autolíticos, el último en 2020 y con medicación que ya cada vez hace menos su efecto. Que el sistema sanitario, no voy a mencionar la entidad, se desentienda de tal modo que una persona que piensa en la muerte en suicidarse 8 veces al día, no tenga visita recurrente entre 4 o 5 meses. Este es el sistema sanitario que tenemos actualmente. Se está intentando mejorar, pero realmente es un desastre y es normal que se estén habiendo tantas personas que lo pasan mal, porque realmente no hay ningún tipo de control. Me da pánico salir a la calle, me molestan todos los ruidos estridentes, tengo hipersensibilidad y numerosos problemas neuronales y nerviosos que me afectan a los huesos, músculos y órganos a raíz de mi nula movilidad de la cama. Como podéis ver, no sé si os se aprecia... es, es eso. En mi mente he podido montar un canal de YouTube, para eso se montó Final Boss Project, y una marca para poder relacionarme con el mundo de alguna manera y visualizar la salud mental. Como sabéis, tengo una afectividad social y la única cosa con la que me comunico es con Yoshi. Yoshi me ayuda a comunicarme siempre. Y Final Boss Project nació con esa intención. Primero era una recopilaciones de jefes, porque era lo que era. Eh, hacía bosses finales de videojuegos. Pero luego eh, pensamos en hacer un canal para entretener y ayudar a personas que puedan pasar por mi misma situación. Hemos montado varias campañas de salud mental, pero realmente la colaboración cuesta y queremos ayudar a diferentes asociaciones para dar visibilidad a las diferentes enfermedades mentales. Porque no os podéis imaginar las asociaciones que, tanto por inserción, por gente que tiene enfermedades raras, eh, hay que poner una de dinero en la salud mental brutal, brutal. Una cosa es, me refiero a los enfermos enfermos, y con esto tampoco hay que no generar polémica, eh, vamos a hacer un short de esto, porque lo quiero dejar claro. Una persona que sufre salud mental es yo. Una, una persona que tiene problemas psicológicos o que abusa de las benzodiazepinas o cualquier cosa para no afrontarse la realidad es un problema psicológico. Lo que a mí me pasa es un problema psiquiátrico. Porque a mí me afecta. Yo no puedo trabajar mucho. Y si trabajo, me colapso. Eh, yo no puedo estar con gente porque acabo interfiriendo en sus vidas. Eh, debo controlar lo que hago y lo que digo. Por eso digo que la salud mental... La gente dice, no, la salud mental, no sé qué... La salud mental es estar en la cama y pensar que no hay otra salida que la que es. Eso es la salud mental. Por tanto, te puedo asegurar que todas las personas que tienen un problema de salud mental es porque han estado muy jodidos en su vida y es importante darle, darle visibilidad. Porque aparte hay gente que no tiene herramientas para poder subsanar estas cosas. Y si están solos, o no tienen voluntad, que suele pasar mucho, y porque va asociado, porque tiene mucho que ver la salud mental con la autoestima, lo que suele pasar es que estas personas acaban mal, acaban mal. Y yo en mi caso, por ejemplo, a mi familia tengo poco, pero me tengo a mí. Entonces tengo una autoestima bastante fuerte, que estos últimos años se ha visto quebrada por ciertas personas. Pero yo soy fuerte. Y eso hace, seguramente, que pueda afrontar mejor las cosas. Y no me castigue tanto. Ahora, una persona que no tiene cabeza, o sea, que no tiene autoestima, que no tiene voluntad de hacer las cosas, se tumbaría en la cama y dejaría que, que, que de esto. Bueno, es que yo he visto tantas chavalas, sobre todo niñas. Eh, niños no tanto, pero he visto muchos, muchos críos de 16, 17, con anorexia, problemas de anorexia. Estos son los más típicos cuando te vas a una clínica y luego siempre hay el típico pues que fuma, se fuma cuatro porros y pues pasa lo que pasa o consume por la bebida pero lo más normal es chicas sorprendéis de la cantidad de chicas que tienen que pasar por un problema de salud mental ni os lo podéis imaginar y a mí me da mucha pena chicas preciosas, guapas que dices, no tiene ningún sentido que, que se puedan comer la cabeza porque estamos hablando de pibones que te cagas, hay de todo eh pero en las clínicas a veces hay gente que dices no entiendo o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema puedes tener tú? Por eso te digo que a lo mejor la chica que tú estás viendo o el chico que tú estás viendo que está súper mamado que te cagas a lo mejor está destrozado por dentro de la cabeza. Por tanto, no todo es el físico al final. Y por eso tenemos que intentar. Como digo, la salud mental, aparte, es un tema tabú. Yo desde que tuve el primer brote, en 2009, y me, me vetaron de otros sitios porque era un bicho raro y aparte la salud mental era algo tal. Y ahora... Que, que yo me he quedado solo después de todo eso porque evidentemente, claro, te, te fastidia el hecho de, de que pidas ayuda y no te den ayuda porque eres más un estorbo que otra cosa pues al final... Eh, da pena por eso os lo digo que... lo peor de todo es tener pensamientos malos por eso os digo yo estoy aquí, me enfrento a la situación y me da igual lo que pienses sinceramente, me importa lo que pienso yo lo que sí que es verdad que a veces jode estar en la cama y pensar, hostia, pues se podría hacer una colecta o se podría intentar que, yo qué sé, tío, cualquier cosa, ¿no? O sea, que mil personas de mi familia se unieran y vieran todos los vídeos y esto petara, pero la realidad es muy distinta. La realidad es muy distinta. Y... trastornos obsesivos, esquizofrenia... Eh, pensamiento disociativo, trastornos de personalidad, eh, te, te, te, te tachan de raro y al final te encierran en una habitación porque al final la gente lo que quiere es vivir su vida y a no ser que te tenga que gestionar, no tiene por qué gestionarte. Eso es lo que quizá me duele más como reflexión. Quizá me está quedando muy largo esto, pero viene a ser eso. Jode. Jode que tú quieras hablar con alguien y ellos no quieran hablar contigo a no ser que tengan la obligación. Por eso os lo digo. o sea. La salud mental es mucho más extensa, pero bueno, si me hacéis comentarios o lo que sea, yo hablaré ya más de las preguntas que tengáis. De hecho, quiero hacer un, un 50 preguntas sobre mí para que pueda explicar más cosas. Eh, lo que iba diciendo, ¿de acuerdo? Eh, no puedo relacionarme con la gente porque soy un peligro tanto a los demás como para mí. Y poder tener una pensión de 200 euros de tal, o sea, yo tengo un 53% diagnosticado, ya os sacaré la tarjeta. Pero, pero yo tengo un problema, o sea, la esquizofrenia eh, acaba en brotes violentos. Entonces, eh, yo me pego me pego, eh, rompo cosas. Entonces, claro, eso que no sabéis lo que es, es como si tuvierais una mosca aquí al lado y hiciera. Y al final dijerais, venga, que ya, vale, punto. O sea, es como, no sé, no se sé, lo no puedo explicar, es como si os petaran globos en la, en la oreja cada dos segundos entonces claro, llega un momento que no lo puedes sacar que no sea por otro sitio por eso es muy importante dónde vives, cómo vives con quién vives eh, cómo es el entorno donde vives cómo es tu contexto social económico otra cosa o sea, las personas que tienen salud mental si no tienen estabilidad económica están perdidas perdidas perdidas. no conozco a nadie con problemas de salud mental que no tenga dinero o sea, que no teniendo dinero ha podido salir adelante hay que tener una, una voluntad de hierro. Si no tienes dinero, seguramente te, te puede todo y acabas destrozado por dentro. Bueno, lo que iba diciendo. No pido más, pido con 31 años en este caso poder tener una vida y no tener que resignarme a ver cómo me voy apagando, cómo mi cuerpo no reacciona y quién sabe si quizás algún día puedo llegar a los 40 años, porque esa sensación la tengo bastante. Tengo miedo y necesito ayuda. No pido dinero, solo una suscripción gratuita para poder llegar a los 100k y que YouTube recomiende mis vídeos. Bueno, eso es una esperanza, no sé, no tengo una, una ruta directa, pero espero que eso se pueda hacer, porque yo he ganado dinero de YouTube trabajando mucho y creo que se puede, o sea, con los vídeos que estamos haciendo, más el trabajo que hay detrás, creo que se podrá ganar suficiente dinero para pagar el tratamiento, que quien se comporre ahora pues son 2600 euros, y aparte, Poder, pues yo que sé, donarlo a una perrera o lo que sea, pero lo más importante ahora mismo es que yo me pueda encontrar bien, eso es lo más básico, porque es que si no, es lo que te digo, al final no podría grabar vídeos, no podré estar aquí delante de la cámara, explicar las vuestras cosas, y al final a mí me hace feliz ayudar a la gente, me jode mucho poder estar en la cama y no poder hacer absolutamente nada, me lastima un montón, bueno, la cuestión... He lanzado un grito de ayuda al cielo, esto ya es el final del artículo, eh, que espero sinceramente que la gente reaccione y quiera ayudar. Y ahí dejo el link, que también lo voy a dejar en los comentarios de este vídeo. Perdona la longitud, no era mi intención, pero creo que es importante remarcar toda la historia. Todo esto evidentemente escrito y redactado por mi preciosa mujer, Ana, a raíz de mi descripción. Porque yo puedo hablar, pero me cuesta mucho hacer tareas complicadas, como por ejemplo ahora mirar a la cámara o escribir. La cuestión, chicos, eh, espero que este vídeo sirva, ¿vale? Eh, se editará como se pueda porque la edición, o sea, realmente está pasando por una IA porque eso sí que lo tengo, que soy inteligente, entonces a lo mejor hay cortes o, o hay cosas raras en la edición pero la cuestión es que tengáis el vídeo, que es lo importante y nada más, que os quiero mucho, os quiero mucho y que gracias, gracias a todos Max Maxi tengo apuntado, te tengo que hacer un regalo, por si estás viendo el vídeo a Moon también le tengo que hacer un regalo, un regalo que ya lo tengo preparado y a ver cómo os lo puedo hacer, porque claro, Maxi vive en, en México. El mundo lo tengo cerca, pero a Maxi lo tengo complicado. Pero quiero que sepáis que cada usuario que yo tengo, igual que Alejandro, o yo qué sé, o Antón, o lo que sea, eh, si me escribís por WhatsApp, lo que sea, o sea, yo aunque pase de, de, de, de, de, de, de mensajeros a veces, porque estoy colapsado o lo que sea, que sepáis que os tengo en mi mente y sois una parte esencial de mi corazón quiero que lo tengáis en cuenta. Os quiero mucho y que tengáis un muy buen fin de semana. Un abrazo y hasta la próxima.